¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Resident Evil 8 en el cual, en el cual pues estamos ya en la casa de Luisa que en el capítulo anterior, bueno, pasaron muchas cosas, nosotros somos Ethan Winters eh, estamos casados con una muchacha, eh, tenemos una hija, la hija la han secuestrado por así decirlo a nosotros más o menos también hemos aparecido en esta aldea y bastante, bastante chungo porque tampoco sabemos muy bien lo que está pasando, no sabemos lo que está ocurriendo, hay hombres lobo y esta es la aldea, prácticamente en el anterior capítulo eh, nos metieron en la trama, estuvimos mirando toda la aldea, así que en este segundo capítulo vamos a ver cómo continúa el tema de Río y, eh, y vamos a darle, de momento tenemos un molino por ahí, pero no podemos leer más nada. Eh, Luisa nos ha dicho que esperemos Y ahora, pues, eh, no lo habéis visto Pero nos ha dicho que ya puedo pasar ¿No? Eh, así que aquí está Luisa Madre mía, qué mal rollo das también esta chica Entra, los demás esperan Bueno, no somos ¿Quién pocos ¿Quién coño ¿no? es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Anton, ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos Bueno. Nada. Por favor, Izan, siéntate ¿Son los que quedan de todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre inválido Una estúpida Llorona de mierda bueno, ¿Y tú? Bueno. ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada y mañana mañana estaremos muertos como su puto marido sí, oh. ¡Deja de llorar Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones borracho o oh no todos sois bienvenidos y estáis a salvo ¡A oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea tranquila Y de pronto Llegaron todos esos monstruos Ah, llegaron Y no dejan de venir Espera, Luisa ¿Creía? ¿Y, ¿Y tu marido? Le han. No No, sigue ahí fuera En algún sitio Fuera por ayuda Sí, sí, eso Claro, claro. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos por él, por nosotros. Yo creía que se convertían en hombres lobos. Vení. Pero entonces los hombres lobos llegaron. Eh, no toquen, no aprieten muy fuerte, ¿eh? que tengo las manos delicadas. Dioses, oíd nuestra voz. Dioses. Como uno en Os invocamos. En la oscuridad Para, para entrar, entregarnos a, mejor, a, nuestro a nuestro destino, destino. La, la luna, luna de, de, medianoche, de medianoche Sobre alas negras se alza este, este es nuestro sacrificio, sacrificio Y esperamos, esperamos la, luz de la, la luz del alma En no, la vida que hace que hace. Y, en y en la muerte, muerte Damos gloria a Madre Miranda, Miranda. Dioses el té ya está listo ¿Me ayudas, Elena, por favor? Elena. esa oración la oí antes una anciana en el cementerio la pues, ni me vieja acordaba bruja está más loca que un cencerro pero hay sabiduría en su devoción y espero que la proteja como a nosotros <risa> coño ¿qué estás haciendo Leonardo qué ocurre estás bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. ¿Qué hace? Sí? ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! No. Oh, Dios, no. A ver yo. Bueno. Tenemos que irnos! ¡Pero vete ya, colega! Dios. Me cago en todo Elena Suéltalo Elena He dicho que no He oh, dicho que no Dios mío No, no, pero no suelte la padre. En La escopeta eh, Ese ya no era tu padre de hecho lo correcto. Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos vamos? ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! Todo se viene ¡Padre! abajo. Eh, la escopeta, bro. La escopeta la has dejado ahí, imbécil. No podías sacarla Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí, juntos. Ya está buscando pareja, Lizan, eh. Madre mía, le ha faltado tiempo. Le ha faltado tiempo a Lizan. Al colega. Vale, eh... Ok. Bueno, la otra afectadísima. A ver, yo me hubiese largado ya hace tiempo, la verdad. Lo que pasa es que espero que esto no sea un Resident Evil 4 teniendo que cuidar de la chica o algo, tío. Por favor, lo pido. Vale, eso está cerrado por... ¿El fuego está avanzando? No, no. Por aquí no puedo subir, ¿no? Entiendo que no Vale, por aquí más vino, más alcohol Más todo Nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¿Esto qué es? Munición de escopeta, ¿dónde? Vale, la he pillado he Aquí, y ya está Ok, eh, no hay nada, tío Espérate, ¿y esto? Que no lo he visto Bueno, moned... ¡No! Voy a hacer una cosita con los controles Opciones Controles, controles, controles, jugabilidad eh, La asistencia la tengo quitada Lógicamente, por el defecto no A ver, ¿dónde está aquí la, los controles? Aquí está Vale, asignación de teclas Es que me lío, tío, es que me lío A ver, tiene que estar por aquí el control Usar medicamentos Vamos a usar este de aquí y el usar medicamentos, exacto. Y luego el agacharse, a ver si lo veo, es que no puedo irme para abajo ahora. El agacharse que es este, este lo vamos a quitar, eh, suprimir, ahí está. Y este de aquí, agacharse y tal, le vamos a poner el el control, ¿no? Sí, el control, ¿vale? Y ya estaría, F, aceptar, aceptar. Eh, ¿Vale? Adiós ¿Cómo? No se han podido aplicar los cambios debido a que algunas acciones están reasignadas a la misma tecla A ver, eh, no, espérate, este de aquí correr, ah, que este lo he puesto yo Ahora, ahora sí, vale, ¿ya puedo irme para atrás? Ahora sí, ¿no? Ok, perfecto, eh, pillamos esto y ahora con control me agacho, vale y me voy a curar con el... Espero ahora no ser súper dislésico Y hacerlo al revés Pero es que me acabo... me he gastado ya unas cuantas... Vale, me acabo de gastar ya unas cuantas cosillas ¿Esto que es? Esto no lo puedo pillar Vale, bueno, el coche Arranca el motor Ah, vale, que necesito unas llaves Unas llavesitas ¿Dónde estarían las llaves? Aquí, por ejemplo No están la llave ahí eh, típicas llaves. Típica llave. ¿Dónde pondría yo una llave? Aquí no, aquí tampoco. Eh, Pero ¿para qué cojones queremos el coche, tú? No queremos romper esos tablones más bien o algo. A ver, que yo estoy ciego por aquí. Mírala. Vale, examina cada objeto en detalle. ¡Ojo! ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Vale? ¿Cómo pillo yo esto? Bueno, abro esto primero, ¿no? Ahí está Y entonces he conseguido un destornillador ¿Vale? El destornillador ese nos va a servir para algo No sé ahora mismo para qué Pero nos va a servir para algo El fuego, sí El fuego está aumentando, ¿eh? Ya la sensación El fuego avanza rápido Vale, llave de la camioneta Vámonos pero vámonos por dónde, o sea, para atrás, no lo entiendo. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. El espejo retrovisor un poco chusta, ¿eh? Pero para adelante no, para atrás, amigo. ¿Eres inútil? Eres inútil. ¿qué? ¿Qué Ethan, ¿estás bien? Estoy bien. Déjame salir. El fuego. No hay tiempo. Tenemos que subir. Arriba. Rápido. Ethan, colega, eres imbécil, amigo. O sea, eres muy tonto, ¿no? Eres muy, muy tonto. Vamos. Tranquilo y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. ¿Por aquí nada? Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Las conocerás, pero ¿qué vas a conocer? O sea, si Aguantará. La madre está muerta. ¿se supone? O sea, la mujer. Ahí, esa es la salida. Gracias a Dios. Tío, podéis avanzar no, ya aquí. y no quedaros. Al de esta plagada de monstruos. Hablando. No podremos con ellos, son demasiados. Eh, eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No, allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras. Padre. Elena, no. Ya no es él. Créeme. Elena. ¡Me está llamando! ¡Padre! Espera, es peligroso. Ah, ahora quiero volver, ¿no? Ah, ¡Aguanta! Vamos, dame la mano. Y también salva a tu hija. ¡Vaya putos imbéciles, ¿no? O sea, no me gusta... Es que estas cosas a mí me sacan completamente. Es tío. que no puedo salvar a nadie. <risa> Buena pregunta. Eh, ¿Qué tal si te largas? Digo yo, Ethan, puto inútil de mierda, ¿qué tal? ¿Qué tal, eh? Si os vaya. También te digo que sí si, en vez de haberos quedado aquí, en vez de haber a, haberse quedado aquí, hablando, diciendo, yo tengo que salvar a mi hija! Creo que está en ese castillo, no sé qué, muerto y sangre. Tío, ¿te quieres ir ya, colega? ¿Te quieres ir ya? Es que madre mía. <ríe> en fin. Vámonos que nos vamos. Vaya terita. No me ha gustado nada, pero bueno. Y ahora se despierta, ¿te imaginas? ¿Qué está pasando todo otra vez? ¿No te ha dolido eso? Yo, es que hay cosas que no entiendo, o sea, y le pega con la mano que está totalmente eh, reventada, o sea... Hay cosas que no entiendo, pero bueno. Ah, bueno, ahora con el destornillador quizás podemos abrir esto, ¿no? Ah, amigo. Y aquí está lo que necesitábamos el, el... relieve, verdad Ya se me había olvidado por completo, ¿no? Eh, ¿Quién llama? Esto estaba... ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Ojo! <risa> ¡Lol! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? Vale, tenemos que volver Tenemos que volver, vale, voy a volver por aquí A ver si hay algo O yo qué sé Pero no, y por aquí no nos hemos dejado nada El destornillador no nos va a servir para nada Así que Jo, está yendo un poquito peor Ahora en cuanto a, uy Ya le he dado a echarse a lo de curarme Tío, sería inútil Todo ilésico perdido Vale, y por aquí qué tenemos, tenemos algo Entiendo que no, ¿no? Nada, nada, nada. Pues no entiendo este caminito. A ver, ¿puedo subir por aquí? No, y así, así sí. ¿Esto qué es? Chatarrita. Pues vamos a pillarlo. Es que no sé si hay, hay, hay malos o no hay malos, tú. Vamos a ver si por aquí hay algo. Estoy intentando... No sé ni qué estoy intentando hacer, pero bueno. No habrá mucho por aquí, ¿no? Eh, ¿Esa es la abuela? Sí, esa es la abuela. Vale, pues mira. Voy a aprovechar ahora para investigar esto porque tiene pinta de que no hay, no hay nadie, ¿no? Tiene pinta esto. Por aquí no hay ningún objeto ni nada. Vale, y estas cosas... ...dan algo esto... ...en movimiento, ¿no? Y entiendo que me escucharían o algo... ...vale, pero voy a intentar aprovechar... ...por aquí es que no veo más nada... ...vale... ...pues yo que sé, he hecho... ...luego por aquí sí que se puede ir... ...he hecho por aquí también... ...por aquí no hay nada tampoco... ...y vamos a terminar de investigar... ...vale, por aquí se pueden cerrar las cosas estas... ...a ver aquí, ¿hay algo? ...sí, tenemos más balitas de pistola... Y una mina. Ahora inventario y colócatelo como acceso rápido, algo así ha dicho, ¿no? Eh, en el 4. Vale. Pero bueno, de momento no me interesa tampoco una mina, ¿sabes? Todo loco. Vale, ¿se puede ir por otro sitio? No, ¿no? Eso está todo cerrado. Vale. Y por aquí. Por aquí nada. Ok. Y ya está. Vale, pues tenemos otra vez bueno. a la... Sí. La muerte les ha visitado. Y se parte. Bueno, se puede ir por ahí a lo mejor, ¿no? Eh, de hecho ya sé dónde estamos, claro. Ya sé dónde estamos perfectamente. Eso está cerrado, así que seguirá cerrado. Pues vamos a irnos por aquí y vamos a poner ya el blasón. El ojo me va ahora un poquito peor de rendimiento No sé muy bien por qué, pero bueno Vamos a colocarlo ya, ¿no? Y con el destornillador este, de momento Ah, tenemos que colocarlo Así, perfecto ¡Ojo! Que son... Es una puerta, no me había dado cuenta De que era una puerta, ¿vale? Todavía sigo con la ganas muerte. ¿Eh? De saber qué es eso Porque esto, como digo, no se puede... No se puede abrir, ¿vale? Solo sangre y muerte Y aquí llegamos al castillo este Por cierto Voy a probar A matarlo De caza Me han dado un logro, ok Mira, por ahí tenemos cosas, ¿y esto qué es? 500 ley, la pregunta es Los 500 ley ¿Merecen la pena o no? ¿Por aquí puedo bajar? ¿Me ahogo? Entiendo que no, ¿no? Típica... ¿Esto qué es? No lo sé. No hay nada por aquí en plan... En plan por investigar o algo. ¿De verdad? No, y no se puede tampoco. ¿Vale? Por aquí tampoco creo que se pueda ir. Y por ahí tampoco. O sea que no se puede subir. Vale, pues vámonos. Por ahí tampoco. Ok. Vale, a ver, esta zona... ¿Qué cojones es, tío? ¿Esto qué es una bodega? O despensa o algo. De momento lo parece. Esto está abierto. Cerrado por dentro. Bueno, aquí necesito este una palanca, ¿no? No, parece que no. Vale, no hay más nada, así que... Venga, vamos a darle. Vaya va. Ya va. Eh... Pensaba que no quedaba ¿Qué nadie. ¿Cojones? Debes de ser de los duros. Ah, ¿quién eres tú? Oh, no eres de aquí. Mucho mejor. Eh... Padre Pero... Miranda estará encantada. Bueno Muy bien Flipándolo estoy Deja de quejarte Ya queda poco No entiendo nada bueno, me presentarán a los malos, ¿no? Ahora o cómo. El mortal no es de utilidad para nadie y a mis hijas les encanta jugar con estos El mortal. Te que son reales. una puta vez! Apártate, feo. Solo Uno, quieres joderlo en cinco, privado. ¿Qué gano yo seis? con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. Oh, serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, este claro. Punto. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. ¿Cómo? He oído vuestros argumentos, algunos menos convincentes que otros, pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. Cierra el pico y admite tu derrota. Búscate la comida en otro sitio. Silencio, niño. Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabías lo que es la responsabilidad, eh. ni aunque estuvieras soltada. ¡No, creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! Sí, sí, sí, sí, es sí, mi sí, opinión, sí, no importa. ¡Silencio! Sí, sí, sí, sí. Mi decisión bueno. está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. gracias, mamá. Lycans y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué estás hecho Ethan Winters Prepárate ¡No espera. 10 8 7 6 Venga, venga, venga. ¿no? Claro, colega, tú esperas a que... ¡Va, va, coger! ¡Eso es! ¡Corre que... por tu vida! ¡Va, Buena patada ¿eh? ¡Muy bien! <risa> ¡Flecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, duro! Bueno, he muerto, ¿no? Porque me cago en todo la fuerza que tiene que tener. <risa> O sea nosotros somos aún con vida impresionante. Bueno, pinchos mierda. Eh, vale, vale, vale, vale, salida, ¿no? Eh, vale, pasa. mierda, más pinchos. Hola, días. <risa> Madre mía, eres tan fuerte como dicen Vale, eh, calma Vale, tenemos ahí algo Tenemos una puerta que se va a cerrar Y no tenemos más nada De puta, ah, tenemos otra caja ahí Vale, tenemos dos cajas, vámonos oh, ¿no pensarías que Ah, muy bien salir? que no. no Tengo que entretener a Donna y a Moro ¿Por aquí? Así que es la hora del grandioso vale. Y sangriento Gran final rompeme ahí ahí ahí buenísimo no, no, ya está por poco de puta madre Esos ¿Qué? monstruos tienen a Rose. dinerito y dinerito guapísimo en la presentación de los personajes no o sea tenemos seis notas, seis voces, no por así decirlo, pero uno más también, ¿no? Porque el, el tío ese grandote del martillo, el grandote, el, el que pff, no es el, el que nos habla, sino el que nos ha pegado un martillazo que lo hemos flipado. Esto huele a trampita también. ¿eh? Vale, pero está todo parado, se supone. Vale, ¿por aquí arriba se puede ir? No. Vale, tranquilidad. A ver, yo tengo armas Oh, que tengo todas las armas Loco, que tengo todas las armas, tú Pues estupendo Vale Y la parte de la bodega Aquí está, ¿no? Me Hemos vuelto al mismo sitio Estupendo Tenía toda la pinta, la verdad Qué guapo Muy chulo pues. Uf, Vale Ok Más cuervos por ahí O sea, se supone que si me los cargo Se supone que me dan cosas, ¿no? Así que Madre mía 300 la otra vez fue que ni, fue, fueron 500, ¿no? ¿Qué está pasando en este lugar? No lo sé, pero... Pero qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo de sitio. A ver, el juego más o menos me va bien, ¿eh? Entre 40 y pico de... ¿Qué es eso? Uh, uh, le he estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su mm, hija. El vendedor. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tanto. Y tú también. <risa> Solo soy un humilde mercader. Aquí. Ah, disculpe mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. El duque. Pargas, munición, medicinas, lo que necesite. A su disposición. Qué guapo, ¿no? O sea, está guapísimo. No, no veas si está gordo el colega. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No. A ver, el, em, el emporio del tengo duque. Nueva mercancía. Ostras, qué guapo, ¿no? Comprar objetos mejor... Vamos a ver esto, agotado, agotado, porque lo tengo, ¿no? Ah, a lo mejor puedo encontrar algunos objetos, ¿no? Todo esto se podría encontrar. Esto que es... ¡Ostras! Esto es una maleta más grande para que me quepa. Claro, aumente el tamaño de tu inventario. Luego por aquí, diagrama munición de escopeta. Esto sería muy importante, ¿no? Muestra cómo crear munición de escopeta en el menú. ¿Cuánto dinero tengo? Ah, que tengo 2200. O sea, que no tengo nada para lo que cuesta esto. ¡Joder! Vale, luego cargador de gran capacidad. Esto no estaría mal. 9000, pero esto es carísimo todo. Esto cuesta 1000... Balas, 150. Las balas. Y me da... Eh, pero me da un cartucho, me da 15. ¡Oh! Pues esto sí que es barato, ¿no? Lo que no sé es si cada vez que las compras costará más caro. Que podría ser. Y aquí otro cartucho, disponible 5. O sea, me da... Me da 5, ¿no? Entiendo que sí. Aquí me da 15, aquí me da 5... Tengo 39 y tengo 6. Tengo bastantes. Luego el cargador y el gatillo sensible. Para la escopeta, que es más cadencia. La verdad que me da igual. Luego comprar una mina. Ah, no, el diagrama este. Ok, bueno, de momento paso, ¿no? Y aquí está todo, perfecto. Mejorar armas. Monedero de sus armas Están al día. Me ofrezco a modificar sus armas personalmente. Bueno, relájate. Vale, y aquí tenemos las armas. Eh, mi pregunta, en la escopeta, eh, ¿obtendremos una nueva escopeta o algo? Vale, si yo le doy aquí, ya puedo seleccionar esto, pero cuesta carísimo. O sea, de momento tengo muy poco dinero, ¿eh? Recarga, capacidad... Eh, hombre, yo la capacidad es una de las cosas que siempre suelo añadir. La capacidad y la potencia. Aunque la potencia de la pipa estaría bastante bien. Eh, pero claro, es que, es que cuesta poco menos ¿no? que una escopeta. También la capacidad, 4000, la recarga, para recargar un poquito más rápido, pero eso me da un poco igual, la cadencia también me da bastante igual. Aquí yo mejoraría eso, la potencia y la, y la capacidad, son 10000, pero es que es una burrada. A ver, ahora mismo el, el, el conocimiento no que tengo yo de, de precios y tal es muy caro, pero también veo, ¿no? Que el fragmento este de cristal, que entiendo que es para venderlo, ¿no? O sea, aquí con la E puedo poner tesoros. Todo esto, es de, claro, todo esto es de vender, ¿no? Valioso. Lo que no sé es si se puede juntar con otra cosa para que se venda más caro, ¿no? Eh, restos cristalizados de una criatura de grandes colmillos. ¿Vale? Cuesta... O sea, los fragmentos de cristal son todavía más valiosos que el cráneo de cristal. El cráneo de cristal creo que me lo daban la, la, las bestias esas, ¿no? Y me dan 900. Vale, creo que está bien, ¿no? Matar a una bestia con un cargador entero... Si es limpio, sí. Vale, vamos a vender esto. Así a priori, ¿no? Porque creo que todo esto es para vender. Así que... Mm, sí. Si, Ingredientes. Ya tengo 7000, ¿eh? Mucho mejor. Ingredientes. No tengo ninguno para vender. La verdad es que estoy bastante pobre. Recuperación. Munición. Tengo bastante munición. Pero claro, si vendo uno, me da 150. Vale, 150, por ejemplo, sería 10. Ok. Ok. O sea, lógicamente no merece la pena el vender munición ni vender armas. Diría que no, la mina puede ser interesante, cuesta 300 solo. Así que prefiero quedármela. En cuanto a la escopeta y la pistola, no sé si encontraré un arma mejor, lo digo. También te digo que si yo tengo mejorada la, la escopeta, entiendo que la podré vender más cara. Eso sería interesante. Vale, pues esto hecho, eh, vamos a mejorar armas, ¿no? Vamos a mejorar la pistola así a priori. Creo que eh, lo mejor sería ahora mismo eh, mejorar el tema de la potencia. Al fin y al cabo, la pistola, voy a estar mucho tiempo con ella, ¿no? Y una muy buena potencia eh, me ahorrará de balas. En vez de matarlo con 10 balas, lo mataré con 6. Ajá. Así que vamos a mejorarlo. Luego lo siguiente sería la capacidad quizás para mantener más cartuchos, ¿no? O sea, más, más balas y todo el rollo y, y eso prácticamente ¡Espero que vuelva! ¡Qué guapo, tío! Me ha gustado bastante eh, Bienvenido. Por cierto! Mira, he vuelto rápido eh. en cuanto a objetos tengo mil y pico y podría comprar que, A ver, de munición tengo bastante disponible, ¿no? O sea, disponible tengo King es que no lo entiendo muy bien, pero bueno ahora lo voy a ver y luego lo demás es que es muy caro, vale ¿Cuánto tengo de, de balas? Tengo 39 Tengo 39 y 6 ¿Desea comprar algo? Tengo 39 y 6 Tengo 39 y 6 Vale, tengo 39 Disponible aquí, vale Y tengo 6, vale Eso es lo que nos indica, perfecto Disponible 5 Vale, y cada vez que compro algo, pues eh, entiendo que si yo compro de aquí serían más 15. A ver, es muy barato, pero es que ahora mismo no la necesito. ¿Se va tan pronto? Me voy, me voy tan pronto. Está un buen rato, colega. Eh, ¿Cómo se llamaba? El duque, ¿no? El duque duque. Muy bien, pues me ha molado. Esto tiene una pinta de bajarse en cuanto yo entre. Que flipas. Pero bueno. Eh, vale, bastante guay. A ver qué pasa aquí. Ojo las tres mellizas. Había como tres, o sea, Castillo Dimitrescu, qué guapo tío eh, y se ve estupendamente. Vale, había Rose está aquí. Se supone, ¿no? Esto se podrá romper, entiendo, así que vamos a romperlo. Vale, pillamos a lo, como decir, esto también tiene pinta de romperse ¿sí? ¿eh? Más balas. No sé si es buena idea empezar a pillar todas las balas porque entiendo que me quedaré sin espacio, ¿no? 5 de enero, Red Nick, entrega de un varón y tres hembras. 28 de enero, Madre Miranda, reunión con la señora Dimitrescu. Madre Miranda, reunión con la señora Dimitrescu. Vale, la mala... el voz final sería la Madre Miranda, ¿no? Ok, y yo creyendo que era la señora Dimitrescu, que es la gigante esa... El duque, reunión de negocios, ¿vale? Y ya está, no podemos leer más nada, qué lástima, tú. Vale, y estas son... Qué bien se ve el cuadro, también te digo, ¿no? Tres hijas, Vela casandra y Daniela, ¿vale? Y Miranda, o sea, entonces, hay una que era tofea, ¿vale? La fea es una tiene, tiene toda pinta de ser una de las madres. Luego, estaba otra a la izquierda con la niña... Que es otra madre. Y luego la niña también tiene pinta de ser otra más, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y luego la jefa, que es la madre Miranda. Ok. Ok, ok. Tenemos dos puertas. Bueno, una cerrada, ¿no? O abierta. De momento no voy a ir por ahí. Y por aquí, ¿qué pasa? Espero que esto no se rompa. ¿Vale? Dinerito. Sí, un poquito. 500 leyes. Es que tampoco es mucho. Podemos pulsar, pero no hay corriente o algo así. Estamos ahora en... En el... En el Call of Duty Black Ops. Necesitamos un poquito de electricidad. Vale, único camino. Cuadros. Muy mal colocados, ¿no? No me gusta. Ah, ¿Por aquí tendremos algo? Sí. O sea, no. Vale. Vale. Cerrado, imagino. Está cerrado por dentro. ¿Y tú qué miras? Por aquí no hay ningún objeto ni nada para disparar. Ahí tenemos otro jarrón. Ok, pues venga, vamos a a ir pillando cositas, ¿no? Yo qué sé Este cuadro, rarillo, ¿no? Me pueden pegar un susto que flipas Vale Me estoy intentando quedar un poco con el, las habitaciones y todo Ahora deberíamos ir arriba a la derecha y abrir la otra puerta, ¿no? Ese sonido Tenemos una puerta ahí otra puerta allá tenemos ahí como tres placas de presión o algo por el estilo tenemos aquí a Marco Aurelio vale a ver, esto está encendido imagino que habrá que encender las otras cuatro esto que es, enmascara la cegadora luz de los verás ¿Qué es esto? bicho? no, por favor Una, dos Y tres No, no, no, no, no, no ¿Qué hace? No, hombre, no No, no, no, no, la pierna La pierna hombre. Mm. ah, ah. Yo, yo lo flipo. Vale, y estas son las tres mellizas, ¿no? Ahí tenemos una manivela Madre, bastante grande. Te Madre. Traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. <risa> Veamos al caballero. ¡Ey! Vale. qué pasa. Vaya, Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano Ah, hermano Veamos qué tienes de especial <risa> Bueno Sí, madre Te ha dolido eso más que... Que cuando te han dado en la pierna, amiga? amigo. Amigo se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno. Habrá más que de sobra. No, el mío, no todas. te acerques. <risa> Colgadlo. <risa> Qué mal rollo tú. Esperad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Ah. Vale, cuidado con lo que deseas, Ethan inter. <ríe> pues ya sé para qué sirve la palanca, ¿no? Y <ríe> se agacha. <ríe> qué pedazo de detalle. Acabo de ver, ¿no? O sea, como que ha se ha agachado a agarrar el pañuelo... Pero como que no lo ha pillado a, a, a primeras... Y se ha tenido que inclinar de nuevo, ¿no? O me lo ha parecido. A ver, que... ¿Me desgarro una mano cómo va esto? ¡F! Bueno, bueno, bueno, bueno... Es que... que no se te abra la mano... al Ah, eso mismo, te iba a decir... Tío, tío, tío, tío. Ah. Putas brujas locas. Si sí, menos mal porque no tenía yo medicina, eh. ¿Se cura o no se cura? Bueno, eh, yo entiendo que nosotros somos una especie de, de superhombre, ¿no? Porque copa crimea. Igual se enfada la chica esta, ¿eh? Mira la sobra. Tito, tito, tito, tito. <ríe> eh, buena palanca, ¿eh? Con el caballo ahí todo. Sigo teniendo las... Eh, o sea, las armas las, las sigo incorporando así del tirón. Estupendo. Esto, puedo mira, lo rompo todo, chaval. Todo, todo, que se cabren ¿Esto se puede abrir? No ¿Qué más puedo pillar por aquí? ¿Esto lo puedo romper? No, ya está, ¿no? Pues vamos a sigilo Ahora, ¿no? Se han quitado la ropa o algo La tela Madre mía, tienen que estar Aburridas las tías estas, ¿eh? También te digo Y esto Vale, ¿se puede ir por aquí? La pregunta es, ¿quiero ir por aquí? Vale, sí, quiero ir. Eh, la respuesta es sí, quiero ir. Vale, pues vámonos, ¿no? Por aquí no creo que haya nada, pero se puede romper. Mola. ¿Y por aquí hay algo? Una cerradura fácil de forzar, tío. Eh, demasiadas cerraduras hay ya. Pero bueno, vamos por aquí entonces. Muy bien, sigamos a las ratas. No. Madre mía, tío. Vale, eso se puede romper. Ah, no, vale, que había algo. Ok, perfecto. Un anillo. Eh, anillo de ojo maldito. Y esto se abre. Vale, pero puedo... ¿En serio cabes por ahí? Ni de coña cabes por ahí, amigo Ni de coña Vale Vale, o sea, yo vengo de ahí, creo Con lo cual sería lo suyo Por aquí no se puede abrir nada Fluido químico me va, me va a servir bien Fragmento de cristal que cuesta como mil, ¿no? O sea, me dan como mil o algo así. O sea, que bastante bien. Vamos a volver por aquí para abrirlo, ¿no? A ver si lo podemos abrir. ¿Vale? ¿Era mina o era pólvora? Era pólvora, creo, ¿no? Vale, has abierto y ya estamos aquí de nuevo. Perfecto. De momento no queremos estar aquí para nada. Pero eh, lo tenemos abierto por lo que pueda pasar. Armaduritas y tal. Más cuadros. No sé si alguno ha repetido o qué. ¿Dónde tienen? Ah, house? ¿Qué cojones? Me has asustado tú con esto solo. Vale. Eh, tenemos... Esto para encender el fuego. ¿Cojones? Está ahí el gordo. Vale, por aquí vengo. Vale, y aquí podemos... <risa> ¡Vamos! ¡Pues ¿Qué, sí! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? Ha encontrado ya a su hija. No, no. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos. ¿No cree, Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Claro, pero... de mirar, quiere comprar algo. A ver, se Bienvenida. habrá actualizado la tienda. Entiendo que no, ¿no? Vale, estas son las cosas que tengo. No sé si mejorar también la potencia. Bueno, es que no tengo tampoco mucho dinero, ¿no? Me ¿no? Haga caso. O sea, ahora mismo... Yo lo que le vendería... Ah, esta es la copa de Crimea, pero la copa de Crimea, por ejemplo... A ver qué la he liado. La copa de Crimea, por ejemplo... O sea, se puede vender y todo el rollo. Y da 3.500, o sea, un total de 5.500. No está nada mal. Tendríamos 6.000. Podríamos mejorar ya eh, algunas cosillas. Pero claro, es que no sé si nos sirve, tío, en un futuro. De momento voy a pasar. Listo. No sé Qué guapo nada. el castillo. Vamos a guardar. Voy a guardar aquí. ¿Vale? Y mira el castillo, qué guapo, ¿no? Interactuar, ¿qué es esto? No puede usarse aquí. Ah, vale, es para dejar caer algo, ¿no? Entiendo. Mm, vale, no sé ahora mismo muy bien el qué, pero bueno Los laberintos de Norstein Un artesano de finales del siglo XIX llamado Norstein Fue de, eh, declarado he, de hereje en su tierra Exiliado, viajó por varios lugares hasta que se asentó en una remota aldea Norstein <risa> creó cuatro laberintos El castillo, la casa de la, en la colina, la noria de agua y la torre de hierro cuando los completó se puso una pistola en la sien y se voló los sesos madre mía, yo habría esperado un poco a ver como la reacción de la gente no digo yo, pero bueno en fin, dio yo... su vida terminada vale, aquí tampoco va a haber nada de coleccionable ni nada, o sea, esta es una zona de, de guardado, me gusta vale, y esto de aquí, ¿qué? ¿qué es esto? interactuar, 2, 4 1, 3 entiendo que en orden Ah, vale, hay como una especie de pila, anillo de ojo maldito, claro, pero esto yo no puedo meterlo ahí, no puede usarse, vale, necesitamos una especie de pila. ¿Y qué pone aquí? En máscara la cegadora luz de los ángeles y alcanzarán la salvación. En máscara, en máscara es que la, lo, lo tape, ¿no? En teoría, pero bueno, vale, y por aquí todo bien, ¿no? Vale, entiendo que esa, esa zona tiene que ser... ...tendríamos que estar a salvo... ...y luego por otra parte... ...tenemos que ir hacia... ...vale, vamos a ir buscando por todos los sitios... ...madre mía, más balas, colega... ...tengo de balas... ...las que voy a perder, vamos... ...luego por ahí nada... ...y esto se puede abrir... ...ahora sí, y ya llegamos... ...a la zona esta... ...del señor... ...tú que miras, ¿no? ...perfecto... ...eso desbloqueadísimo... ...vale, eh... Uf, ...tenemos esa zona de altura... ...luego tenemos otra puerta por ahí... Me gusta, me gusta el diseño de niveles, ¿eh? Por así decirlo. Tenemos otro jarrón que no sé si romper o no romper. Y por aquí no tenemos más, más nada, ¿no? Aparte del cuadro. Eh, ¿cuánto? O sea, tengo 39. Es que tengo un montón. No sé si son ilimitadas, tío. ¿Esto qué? ¿Habrá algo aquí? ¿Cómo se movía? Aquí nada y por debajo nada. Mm, vale. Pues ya está. Pero hombre, si está aquí Es por algo, ¿no? Hombre, a ver, sangre, ¿no? Pero no, no hay nada, ¿no? Que yo me esté perdiendo Entiendo que no No sé Uy, el movimiento Vale, vamos a ir primero por la parte esta Inferior, puedo hacer que no Vamos a ir por arriba, como estaba diciendo ¿no? Que, que me entran ganas Qué chulo. Por aquí no habrá la típica piedrecita para disparar o algo. A ver, me voy a bajar un momento. De la lámpara o, o por ahí. No parece, ¿no? No, no parece. Vale, pues venga. Atento, ¿eh? Atento, vámonos. De momento todo muy silencioso, ¿no? Vale. Esto estará cerrado. Esto es... Wine Room, la habitación del vino. Hmm. ¿Qué es esto? Fluido químico, ¿vale? Y por aquí, que tenemos? Nada. Las técnicas de vinicultura del castillo Dimitrescu datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Alcina Dimitrescu usa... Una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis, que significa sangre de virgen. Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas. Vale, Alcina de Dimitrescu tiene que ser la grandota esta que nos ha chupado la sangre, ¿no? Y se veía en plan que la estaba catando y tal. Interactuar. ¿Aquí tenemos que poner una botella o algo? Ah, vale. Entiendo que sí. Entiendo que aquí tenemos que poner una botella. Y nos dará algo. La botella esa que tiene... Eh, pues flores plateadas. Madre mía, la borracha. Borracha. Vale, pues a ver. Por aquí no se puede abrir nada, ¿no? Ok, pues de momento eso lo sabemos entiendo que será, estará en sus aposentos eh, la, la la botella o qué oh no chaval no me lo esperaba vale vale esto qué es no pone aquí nada cerrado por dentro estupendo podremos ir por chimeneas o algo así tú ¿No miras algo no no se ha quedado ahí el rasguñito buen corte caballo ay vale, y más dinerito. ok pues de momento por aquí nada, eso lo tendremos que abrir de alguna forma así que único camino así a priori diría que este de la derecha, donde habrá tendrá que haber una puerta, exacto, la hay y aquí que tenemos más tinedito 330, la verdad que tampoco da mucho um... bueno, habrá que entrar, ¿no? el anillo de ojo maldito Ahí no puede usarse tal cual. ¿Por qué? O sea, tendremos que separarlo. A ver, a ver, a ver cómo va esto. Vamos a examinarlo. F, interactuar, ojo maldito. Vale. Ah, y, y el anillo y tal ya fuera, ¿no? En fin, da igual. Lo ponemos aquí. Y ponemos el ojo. Perfecto, es del mismo color, así que. Así que igual. También tendrá el mismo diámetro. Muy bien. Eh. Ay, qué asco. Tío, tío, tío, tío, qué asco, por favor, no. No destripo a un hombre desde hace mucho. Ay, qué bien! Déjame colgarte, cortarte la yugular. ¿Esto está cerrado, no? Ay. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? Pues comerme muerto, la verdad. ¿Me puedo encerrar ya por...? ¡Ya no ¿Vale? ¿Hay algo más por aquí? No, ¿no? Vale. Pues eso hecho. Oh. <risa> bueno, me he tirado, pero no pensaba que se iba a romper todo. ¿Vale? Persecución terminada. ¿Se podría matar? No lo sé, pero de momento... 9 de junio de 1958. Hoy ha sido el primer día trabajando en el castillo qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres, nuestras señoras y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos que no mordían Ja, lo decían de una forma un tanto peculiar 23 de junio vale, han pasado... Del mismo año. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche como si pulularan fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio. Un mes después, ¿no? No sé qué debo hacer. O dos semanas después también. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena. Así que abrí la ventana solo un poco. Hmm, ...ciérrala, ciérrala de inmediato... ...me gritaron al unísono... ...me temo que van a llevarse... ...llevarme al sótano... ...y nunca más se sabrá de mí... ...no sé qué hacer... ...no sé qué hacer... Eh, ...vale, o sea... ...esto es una pista... ...las señoritas se quejaban del calor... ...durante la cena... ...así que abrí la ventana... ...vale, entonces... ...¿qué hay fuera de la ventana? ...pues hay... ...hay luz... ...viento... Y ya está, ¿no? Así que. Será el tema de la luz, entiendo, ¿no? En plan vampiros. Ya que tenemos hombres lobos, será lo más lógico. Vale, musiquita. Ojo. Vale, aquí está la borracha. Aquí tendrá la botella, seguro. Mírala. Mira, mira, mira, esa es la botella. Madre mía. Qué incomodidad de agacharse todo el rato, ¿no? Ha cerrado un pestillo. La muy loca ha cerrado un pestillo, creo. O al menos es lo que me ha dado la sensación auditiva. Exacto. Vale, pues solamente una zona que tenemos. Ok. Buen castillo, ¿eh? Me gusta Uh, ¿qué tenemos por ahí? Algo interesante, creo De momento estamos pillando muchas Balas Y tal Así que tendremos que gastarlas ¿Esto qué es? habrá que encender los candelabros Entiendo que sí Esto es como una batalla Qué guapo, tío Está muy chulo, ¿no? En fin, esto se puede... Sí, pero ¿cómo se puede tirar? Hombre Igual no quiero yo gastar balas más ah, mira, sí, del tirón Digo, a lo mejor hay que dispararles para que coja un poquito más de potencia Pero, ahí está ¿Qué pasa ahora? Y eso se sí abre, qué guapo, tío Qué chulo, ¿no? A ver, me da un poco de mal rollo esto Está muy oscuro, a ver si me adapto un poco a la oscuridad O oh, uso una linterna Estaría bien usar un botón o algo. Esta, vale, este es el sótano ¿no? donde encerraban a las criadas. Aquí hay algo, ¿no? Eh, un cagarro. A ver, por aquí tampoco tengo. Eh, a ver, mal, mal sitio, ¿no? O sea, parece más una cárcel que, que otra cosa, ¿no? El juego me va un poquito regulín, ¿eh? Por aquí. No sé si tendrá que ver la teselación o algo. Pero me va un poquito regulichi. Venga, vamos a ir por aquí. Eso qué es, comida y qué asco, ¿no? La puerta estaba abierta, pero, pero nada, ¿no? Por aquí tampoco nada, ¿ok? Vamos a investigar todo bien, ¿eh? Vale, por aquí tenemos algo, ¿qué es esto? Candidatas Irina, eh, Miaela, Luis y Ingrid. Descarte, Dandora, Greta, Dan Nadine, Camelia, ta, ta, ta, Rosalinda, Lina, Estefana, Gabriela, Melina, Astrid y Lium, Liumila. Ok. O sea, estaban como experimentando, ¿no? Buah, chaval. Ok. Esto no se podrá quitar, ¿no? No. Vale, por ahí parece que se puede ir y ya está Así que venga, vamos para adelante Ok Eso se lo han comido todo um... Me da mal rollo, la verdad Me da mal rollo, pero bueno ¿Qué es esto? Irina, apetito voraz Miaela apetito voraz Luis, apetito voraz Ingrid, inestable, demasiado lúcida a veces no entiendo nada ¿Esto se puede abrir? No Por aquí tampoco nada Ok, sigamos Ok Bueno, no hay nada, ¿no? Dentro, o sea ¿Qué cojones? Eh, Lo estáis escuchando, ¿no? Me está dando esto un mal rollo Vamos a intentar pillar todas las cositas que pueda Eh, qué cojones trozos de metal Me ha asustado, tío Trozos de metal para algo Vale, creo que aquí hay gente Vale, sí, hay... con espadas Cuatro balas de momento Vale, vale, va, vamos a ir tirando para atrás Estoy un poco acojonado Las la cosas son como siempre Tío, ¿te mueres? ¡Eh, eh, eh! Que pega una zancada Ahí la muy... Vale, a ver esta porque... Aparta, vale, bien Bien, bien, bien, creo que bien Apartar al enemigo ¿A dónde va? Ah, que tenían un recorrido o algo Ya está, ¿no? Vale, perfecto Oh, me han dado algo que vale bastante, ¿no? ¿Cuántas balas vale he gastado? Creo que tampoco he gastado, muchas, ¿no? Como, ¡uh, qué chulo Qué chulada, ¿no? Vale, creo que tampoco he gastado mucho ¿Y qué me han dado? Me han dado, a ver, objetos, crear objetos, objetos clave Vale, me han dado un cráneo de cristal Solamente ¿Y esto cuánto varía? 900, ¿no? Y por 900 Tengo bastantes balas Esto ya lo habíamos leído eh, ¿Hay más peñas? O sea, lo que quiero decir es que Me interesa matarlas, ¿no? Yo diría que sí lo que pasa es que me da un poco de mal rollo De momento De momento también se puede ir por aquí ¡Ay! Venga, dale no. Bueno, lo hemos bloqueado Más o menos, ¿no? Vale, bien, ¿alguien más? No, vale Eso lo pillamos Yo no sé por qué eh, Granada de tubo, ¿qué dices, loco? Hola Hola, hola, hola Vale, pillamos Un dinerito, ¿cuánto? Pues no sé cuánto ¿Vale? Recargamos, nos vamos para atrás un poquito He dicho para atrás Vale, vale, vale, vale, vale Vale, perfecto Uno Y un collar, collar de Ingrid me lo imaginaba. Vale, ¿y cuántas balas he gastado? Creo que he gastado dos cargadores, ¿no? Eh, con la R recargo. O sea, he gastado 19 balas. 19 balas. Yo creo que merece la pena enormemente matarlas, ¿no? Porque ahora mismo... O sea, objetos clave, tesoros... He pillado tres fragmentos de cristal y ya con uno solo eh, obtengo toda la munición que he gastado, ¿no? Luego collar, esto es valioso, valiosa, valioso y valioso O sea, no pone en plan que algo sea valioso y otra cosa sea muy valioso Ok, vale, y por aquí tenemos algo más Vale, vamos a pillar los 600 y pico ley es que se... O sea, con 100 ciento... Vale, vamos a intentar cargarnos a... ¿Dónde está? Ah, buenos días Y ya estaría. Vale, ¿cuántas balas he gastado yo ahora? Eh, unas 11, ¿no? Yo qué sé, ya no... no Tengo, ojo, tengo 14 balas, ¿eh? Con la tontería. Tenía un montonazo de balas y tal, pero ya... Eh, tengo bastantes menos. Vale, el juego me va un poco, un poco rarito. Voy a ver si puedo hacer una cosa para mejorarlo. Vale, se supone que ahora va mejor. Ojo, ha aumentado esto gratamente. Sí, sí, ha, ha aumentado esto bastante bien. ¿Y notáis diferencia? No, ¿no? Yo no noto mucha diferencia La verdad O sí Bueno, por aquí también se puede abrir Esto, ojo el boquete que hay ahí, ¿no? 300 y pico de ley Vale, y luego por aquí Esto estaba visto también, pero por si acaso Vale, vale, vale, vale He hecho todo, ¿no? Estupendo El coro de la patata Vale, voy a hacer una pequeña No, no voy a hacer nada Vámonos ya va un poquito más estable los FPS perfecto, iban a 40 y pico ahora ya me van a, a casi 60 bastante bien eh, vale, por ahí tenemos ojo, esta puerta es importante entiendo eh, pero no tengo ninguna llave para abrirlo y ahí tenemos más cositas de esa de fuego bueno, de fuego, de momento no hay fuego claro, pero entiendo que habrá que prenderle fuego Vaya desastre. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Esto tenía una pinta de trampa. No, no me han cerrado la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué Ah, que viene a por mí. Vale, vale, vale. Esto ramiendas? no es nada. Yo, ninguna. A ser posible. Me pillo esto también. Con dos cojones. Corre, corre, corre corre, <susurra> corre, corre, corre, corre, corre. Creo que me ha dado tiempo de milagro, ¿no? O sea, creo que me ha dado tiempo de milagrito. ¿Me pillo esto? Puedo pillar esto. Vámonos. Ay. Bueno, me ha empujado, gracias. Ojo, ventanas, ventanas. Tus balas no pueden dañarme. No, hombre, no. No, no, juego, no. No, no, no, no le, he dado, le he dado la mano. O sea, le he dado la... <risa> ¿Qué hace? Que me ha saltado encima ¿no? ¡Provocarnos! Pero. ¡Baja las manos! Que baje la mano, baja tú la no cabeza. Siento dolor. ¡Ríndete! ¡Maldito impertinente! ¿Qué dice? ¡Cállate ya, hombre bruja! No me lo creo. Recargamos. A ver, las balas se supone que le tienen que hacer efecto ya, ¿no? ¿Ojo? Casi, casi, casi, amiga Guapísimo, vale Entonces, es que quería que ya Vale, entonces no es el sol Es el aire fresco de la mañana Ok Torso cristalizado Qué guapo, ¿no? Vale, esto me habrá dado muchísimo Luego un poquito más de balas 10 en total Esto podría haber hecho aquí algo, no, no eh, vale, es que creía que ya se moría directamente con las ventanas Por eso no, no me he puesto a disparar mucho Pero bueno, vamos a ir para atrás Porque me he saltado cosas Por ejemplo, esto de aquí Munición de escopeta Vamos a recargarla Y luego por aquí, a ver qué me he dejado Tenemos 5 balas en total Vale Y yo vine por aquí Y creo que no me he dejado nada realmente, ¿no? Porque esto lo pillé con dos cojones. Y prácticamente eso, ¿no? Yo creo que no, no me he dejado nada. Vale, he conseguido como un artilugio especial. Que será para abrir algo. Pero bueno, ahora mismo no lo sé. Por ahí ya he ido. Así que vamos por aquí. Hombre, estaría bien que se notara un poco más el ruido del viento, ¿no? También te digo. Pero bueno. Eh, mmm, ¡Qué hambre, ¿no? Eh, <risa> vamos a seguir. Eh, pues Ah, y aquí está la botella. Del tirón todo, ¿no? Vale, Pablo. A ver si aprende, antes de pillar las cosas importantes, a darte una vuelta, porque luego aparece una cinemática y te tienes que largar. Que no ha sido el caso, pero podría haberlo sido. ¿Vale? Así que... Vale, a ver qué es esto. Han enviado a otra más al sótano. Solo había derramado un poco de sopa. Un poco de sopa, ¿no? O sea, de sopa. Eh, entonces... Si, si derramas un poco de sopa significa que también mueren por el líquido o algo así. Todos saben lo que pasa cuando te envían al, sóta al sótano. Desapareces por completo. Succionan tu sangre y tu alma es condenada a vagar por los pasillos. Fui a buscarla. Cuando la encontré no era más que un saco de piel y huesos devorando el cadáver de una rata. Sospecho que seré la siguiente. Bueno, ok. Estaría bien que pusieran el nombre ya que nos han dado el nombre antes de toda esa gente que habían hecho pruebas, ¿no? Eh, hubiese estado bien, ¿no? El nombre de, de la pava. Que ha escrito eso. La verdad. Vale, por arriba no tenemos nada, ¿no? No tiene pinta. Ok, pues sigamos. Vale, ¿y esta zona es qué? Una cerradura fácil de forzar, claro, pero es que no puedo. ¿Y esto? ¡Oh! Compensador de retroceso. Esto se le pone el arma. TAB, añade. ¿Vale? Y esto le doy, equipar. Aquí, boom. Y ya lo tengo, ¿vale? Añade tal. Logro desbloqueado de armas tomar. Estupendo. Y ahora este compensador, ¿qué es lo que hace? Va a ser que esto se mueva menos, ¿no? O que, tenga, o que sea más preciso o algo. La verdad es que no, no lo sé, pero bueno. Bien, ¿no? ¡Ojo! Ganzúa. Vale, la pregunta es, ¿la ganzúa será para una solo o será para mmm, qué putada de un solo uso, tío como sé si yo que este es el importante tío, para eso miraría yo una guía, ¿sabes? pero bueno, de momento vamos a abrirlo porque claro, será aleatorio ángel de madera, esto será importante, ¿no? es que no hemos encontrado ni una ganzúa todavía bueno, el vino está aquí a tope. ¿Esta zona qué pasa? ¿Por aquí se puede ir al exterior? No, aquí hay otra ganzúa. ¿Qué dices? No me jodas, colega. Que, que acabo de usar una ganzúa para... A lo mejor hubiese preferido un poquito más de pólvora. Eh, usar la ganzúa para ¿sabes? Para salir de aquí. Digo yo, no sé, llámame loco. Por cierto, esto lo puedo romper y tal. No, ¿no? Pero bueno, de momento está guapo. A ver qué pasa aquí. Vale, lo he abierto uh, Perfecto Perfecto, vale, cosas Que hay que ir a ah, por lo del vino, la bodega Vamos a guardar o no No hace falta, ¿no? Vamos a ello Aunque me da miedo de un crasheo Pero bueno, da igual No creo que pase nada, ¿no? Aquí estaba lo de la bodega, así que vámonos para acá Y aquí era Vale ¡Uh! ¡Qué chulo! Me gustan estas cosas. Pólvora. Vale, ¿y por aquí? Menos mal que no me ha pedido una ganzúa, tío. Llave del patio. Ah, vale. O sea, de donde yo vengo que creía que era una ganzúa, pues no. Va a ser la llave del patio. Vale. Vamos a vender cositas, creo, antes de, de irnos. Por aquí no hace falta... A ver, la puerta esa está hecha Ok, la puerta de la derecha Estaba cerrada y entiendo que Seguirá así, ¿no? Exacto, cerrado por dentro Vale, y la puerta esta entonces Ya como que no me interesa nada Porque por aquí no se puede abrir Ni, ni, ok Vale, ¿Todas mueren con el aire? Es mi pregunta, entiendo que no O entiendo que sí De momento, una de tres muerta Vale, ¿Algo más? Yo creo que nada más, ¿Esto qué es? Vale, nada, ok, vámonos Y tenemos todavía que hacer esto Pero no tenemos lo de las pilas, tú No tenemos lo de las pilas Así que, bueno De momento nada, ¿eso de ahí qué era? Porque yo he regresado Por ahí, pero no me acuerdo ahora mismo Qué es lo que era Hola, hola, tengo algunos cachivaches Nuevos, hola, qué bien Bienvenido Qué bien, qué bien Mejorar armas, no Comprar objeto. No hay nada. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenían nuevo? No me haga caso. ¿Qué es lo que... A ver, qué es lo que tenían nuevo, amigo? Porque no veo nada nuevo. Es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. No, no veo nada nuevo, tío. Este está flipado. ¿Qué? Monedero del duque. Vale. Eh... Piezas adicionales, no. Tesoros. Todo esto se supone que lo puedo vender. ¿O qué pasa? El ángel de madera. La copa de Crimea, no sé qué. Vale, esto... Claro, lo puedo vender, pero yo creo que lo suyo sería a lo mejor colocarle aquí en el centro algo. Esto sí que creo que se puede vender. Y los fragmentos de cristal también. El collar de Ingrid, no sé si será interesante. Creo que lo suyo Te sería... Pero que vuelva. Viéramos un poquito por aquí. Me debería curar, por otra parte. Solamente tengo un botiquín. Ah, no, tengo más. Vale, tengo todo. Vale, tengo bastante. Ok, y de munición también tengo para... Pólvora y chatarra. Vale, y me da 15 de munición. Eso es interesante. Como digo, ¿cuánto cuesta hacer la munición de, de escopeta? Creo que sería bastante interesante. Y potenciar el daño también sería muy interesante. A lo mejor lo, lo potencio ahora, pero primero vamos a ver los objetos clave. No hace falta. Pero los tesoros sí. Por ejemplo, el ángel este de madera. ¿Cómo podemos verlo? Examinar. ¿Vale? No hay nada. Me esperaba algo en la base. Pero ya vemos que no. Simplemente eso. Luego el collar de Ingrid. ¿Podemos ver algo? ¿El collar de Ingrid? No. O sea, ¿me he cargado a Ingrid? No, Ingrid era de la, la del experimento. vale, No, eh, tiene sentido que no haya nada ahí. Eh, luego, copa de Crimea. Vamos a examinarla también. A ver qué tenemos. Nada... Por aquí algo para colocar, parece que no. Y por dentro tampoco tenemos nada. Luego, el torso cristalizado, esto puede ser importante. Mira, muy valioso, pone aquí. Restos cristalizados de una, de una de las hijas de Dimitrescu. Estará contenta, ¿no? Estará contenta. Vale, tenemos una piedra ahí, en verdad. Creía que era un agujero, pero no. Eh, ok, mola bastante. Cráneo de cristal y tal. Vale, entonces aquí de lo valioso es esto es muy valioso y lo demás no vale, entiendo que a lo mejor esto se podrá usar para algo, la verdad es que no lo sé, en cuanto al colega bienvenido, este, Ethan. vamos a venderle al menos lo que sabemos que podemos venderle por ejemplo eh, vamos a ponerle tesoros y vamos a venderle esto el cráneo de cristal también y el torso cristalizado es que de momento no me atrevo vale, porque solo cuesta 5000 es muy valioso, es verdad, pero Solo es 5.000, solo entre comillas. Copa de Crimea también la podría vender. Y el collar... El collar creo que tam, también se puede vender perfectamente. Al igual que el ángel de madera. Pero de momento... Solamente voy a vender... De momento solo voy a vender esto de aquí. ¿sí? Le compro esto vale. porque creo en nosotros, ¿sabes? Ah, muy bien. Vale, es y una ahora... Es buena inversión, Izan. Hmm, con estos 10.000... Podría comprar... Algo que me interese. O sea, a ver si esto me lo dan es porque se podrán comprar escopetas. O sea, se podrá pillar una escopeta o algo compras? grande. Tío, <risa> tío, tío. Es tío, algo tío. que solía decir un viejo amigo. Me has asustado, colega. Vale, pues voy a darle a la potencia de la escopeta, tío. Bueno, la escopeta y también el, el tema de las balas de escopeta. Francotirador, ¿qué dices? Francotirador. Vale, claro, tendremos un francotirador, por eso necesitaremos a lo mejor una maleta más grande para que nos quepa bien, ¿no? Sí, entiendo por qué le interesa eso. De momento pillamos esto. Y como digo, me interesaría cuánto cuesta esto de aquí, 8.000 solo. Solo 8.000, tío. A ver si le podemos dar, por ejemplo, ¿qué te doy el ángel, la copa? Pff, es que todo lo veo interesante, ¿no? Collar de huesos de animal para repeler Los poderes del mal Imagínate que esto luego lo puedes poner una, En un chisme o algo, tío Pero bueno, yo qué sé, yo lo voy a vender Y el ángel de cristal sí que parece un poco más Mierder, ¿no? Pero es que es más caro, entonces No sé, voy a Voy a vender esto y a tomar Con forma. esto bastará, se me dan bien las modificaciones De armas y no le cobraré Mucho por ellas Mira, pues, compra, bueno, no te voy a... Que no me vas a cobrar mucho, pero... Pero ojo, cuidado. Vale, ¿de balas cuántas tengo? No sé si debería comprar algunas más. Vale, ahora que he comprado el plano... Yo creo que debería haber guardado... Y así probar las cosas y cargar partidas. Creo que sería lo inteligente, pero bueno, ya... Las cosas hechas. Eh, crear objetos. ¿Cuánto cuesta? Vale, fluido químico. Lo mismo que esto. Y me da solo 3 de munición de escopeta... ¿Y cuánto me ha costado el, el de esto de escopeta? Me ha costado 3.000, ¿no? Me ha costado 3.000. ¿Merece ah, la pena sí. esos 3.000? A ver... O sea, me ha costado... Sí, me ha costado 3.000 entero. Yo creo que no merecería la pena, ¿eh? Porque... Tesoros, ingredientes... Ah, ingredientes no le puedo... Sí, le puedo vender el medicamento, que cuesta 1.000 pistola tal, ok vale, bueno, de momento ya está ok, Hasta vale, próxima. vamos a guardar vamos a guardar y lo vamos a dejar justo justo por aquí, nos hemos cargado a la primera hija bastante guapo eh, y bastante bien, así que lo guardamos aquí espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo, iremos al patio en el próximo capítulo y de aquí de momento no se puede hacer nada con este laberinto del castillo. Así que nada, un saludo. Muchas gracias por verlo. Que mira. Y hasta más ver. Adiós.